la tercera uh -huh. ya somos campeón mundial porque recuerden que en uno de los fragmentos de esta canción decía bueno vamos por la tercera entonces ahora cambiaron la letra la verdad es que es fantástica a mí me encanta hay dos versiones porque el propio también eh, quien escribió esta letra por no Romero. Eh, eh, Gust sí, Gustavo sí, no. Eh, Fernando Romero Fernando, Fernando Romero, Romero eh, justamente había también ya modificado la letra pero los jugadores le dieron su propio toque y si quieren lo escuchamos porque para mí la está buenísima no. De los tigres Marina que lo olvidaré, porque no puedo no va a hacer de la vida con la Al Diego le decimos que descanse en paz toda la eternidad. Divina. Así finaliza la canción. La verdad es que es maravillosa esta versión. Me gusta mucho más que la que escribió el propio autor en lo personal, ¿no? Eh, porque, bueno, está como más sentida esta y, bueno, dice todos los pasitos que fueron dando, ¿no? Así que esta es la nueva versión. Yo creo que, que va a pegar tanto como la anterior porque se convirtió en un himno. Eh, es lo que se sintió en todas las calles del mundo eh, cuando alentaban a la selección y ayer no fue la excepción. Así que, bueno, los padres hicieron lo suyo en este esta ocasión, se inspiraron y bueno, y cambiaron la, la canción.